Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al panel que estamos organizando hoy, 10 de diciembre, por el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Wikimedia Argentina, junto a Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, el Museo de Bogotá y el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo Estado. Eh, mi nombre es Luisina Ferrante, yo soy la coordinadora del Programa Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Voy a estar moderando este bello panel. Y voy a presentar a mis colegas que vamos a estar debatiendo y charlando este ratito sobre el uso de los proyectos Wikimedia y, sobre todo, el, el ejercicio de, de hacer memoria en territorios digitales, tomando como experiencia eh, la edición de contenido en Wikipedia y el registro colaborativo en Wikimedia Commons. Así que eh, hoy nos acompañan principalmente. Eh, Cristina Leras Figueroa, del Museo Bogotá, Museo de la Ciudad Autoconstruida, Patricia Díaz Rubio, de Wikimedia Chile, Ariel Rapp, del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo Estado, y Pilar Sáenz, de Wikimedia Colombia. Eh, con ellos y con ellas vamos a estar charlando y debatiendo algunas cuestiones que están vinculadas con... Eh, la campaña que venimos desarrollando durante esta semana que comenzamos el 4 de diciembre y que finaliza mañana 11 de diciembre, que está vinculada con resignificar las memorias en territorios digitales. Así que para iniciar eh, el panel voy a comenzar con la primera pregunta que se las voy a estar haciendo en primer lugar a Cristina, eh, en donde la idea es que se puedan presentar, te puedas presentar, Cris, puedas presentar eh, el espacio desde el cual estás participando hoy y que nos comentes cómo trabajan ustedes las temáticas de derechos humanos desde el museo y desde la experiencia específica eh, que están llevando a cabo actualmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los equipos Wiki por, por agenciar esto, por invitarnos a participar teniendo en cuenta que como Museo de Bogotá no somos estrictamente un museo de derechos humanos, sin embargo, el Museo de Bogotá, desde, pues, desde que este equipo empezó a trabajar ahí, sí hemos desarrollado muchos de nuestros proyectos, proyectos digitales sobre todo, en torno a este asunto del derecho, de las, el derecho a la ciudad, ¿no? que sigue siendo algo un poco esquivo, pero básicamente el derecho que tenemos todas las personas a un acceso equitativo a la ciudad. Entonces, así como para ir eh, contando en, en esta primera ronda, el museo y el Museo de la Ciudad Autoconstruida son dos proyectos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, este es un ente del gobierno distrital, o sea, somos gobierno, como para irlo poniendo en esos términos, eh, dependemos de la Alcaldía de Bogotá, y eh, quiero brevemente hacer una alusión a un par de proyectos que además aprovecho para invitarles a que nos sigan en nuestro Instagram, Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida, porque estos proyectos, varios de ellos todavía los pueden ver en, en nuestras redes. El primero se llamó No es la Peste, y fue una reacción eh, a todo este asunto de cuarentenas, pandemias, pero mirando el impacto que había tenido la epidemia de influenza de 1918, tanto en Colombia, en Bogotá, como en casi todo el mundo. Prácticamente no hay país que no, no sufrió eh, un poco lo que está pasando ahora. Entonces jugamos mucho con este asunto de pasado-presente, pero sobre todo vimos los impactos en términos de desigualdad, de inequidad cómo puede que el virus sea el mismo pero por supuesto no afecta eh, a la sociedad de la misma forma ¿no? eh, y veíamos hay temas relacionados con derecho a la ciudad que fue un tema que luego retomamos en una segunda etapa de otro proyecto que se llamó bogotarot eh, ahí estamos de nuevo jugando con estos tiempos de las de, del futuro el pasado qué podemos aprender nuestra no, pregunta que nos seguimos haciendo pero y qué diablos si es que aprendimos algo de lo que estamos viviendo ahora podemos dejarle a los en este caso los bogotanos o bogotanas del futuro y nos seguimos haciendo estas preguntas y lo que ha ido pasando con este asunto del derecho a la ciudad es que eh, y ahorita lo en la segunda ronda lo puedo ampliar un poco más pero lo que hemos querido hacer es ir por supuesto vinculando a distintas audiencias y creo que lo digital donde también seguiremos conversando es una herramienta para mí digamos fue una experiencia nueva todo lo que pudimos hacer desde el año pasado porque era la herramienta que podíamos utilizar eh, y sobre todo este, este asunto de cómo, cómo nos relacionamos con comunidades, con audiencias, no solamente como consumidoras de una información, sino como unas verdaderas interlocutoras eh, con ejercicios genuinos de co-creación y cómo tomarse muy en serio lo que esas audiencias nos devuelven como museo. ¿no? Eso lo dejo ahí como para ir lanzando algunas ideas. Genial, Cris, buenísimo, súper interesante. Creo que en este sentido eh, aporta muchísimo pensar el derecho a la ciudad desde una perspectiva de derechos humanos y también pensar, como vos bien decías, cómo esto impacta en un contexto donde nos encontramos... Eh, generando contenido y elaborando contenido eh, en los territorios digitales desde múltiples formas y cómo entra Wikipedia y los proyectos Wikimedia en ese proceso donde la propuesta per se es colaborativa y de pares. En este sentido, le voy a pasar la palabra a Patricia, de Wikimedia Chile, que puede aportar muchísimo desde, desde la experiencia que tiene Wikimedia Chile. Contanos un poco, Patricia, obviamente presenta Wikimedia Chile, y contanos cómo desde el capítulo y en relación un poco a lo que veníamos charlando, trabajan estas temáticas eh, desde los programas y, y desde el contexto local que nos interpela constantemente. Muchas gracias, Lisina. Eh, bueno, Wikimedia Chile es... Efectivamente, el capítulo local del movimiento Wikimedia. Eh, nuestra organización existe hace más de 10 años y desde entonces hemos trabajado por la promoción de los proyectos Wikimedia en el territorio chileno, pero también eh, la conexión con otros actores de la sociedad civil para la creación y la difusión de contenidos eh, ocupando los proyectos Wikimedia como plataforma para, para esa difusión eh, y esa visibilización y puesta en valor de ciertos, eh, ciertos contenidos. El, particularmente en temas de, de, de memoria y derechos humanos, nosotros hemos venido trabajando desde hace ya tres años, si no me equivoco, con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. Eh, bueno, el Museo de la Memoria es un museo bastante grande que eh, reúne información y, y educa muchísimo a la población, particularmente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en China, en el contexto de la dictadura militar entre el año 73 y el año 89, eh, pero también en la actualidad trabaja eh, por resignificar también, bueno, qué es lo que significa los derechos humanos y eh, eh, cómo nuestras sociedades también se enfrentan eh, a, a ese concepto y, y, bueno, todos los días la verdad es que estamos enfrentados a, a, a o motivados y llamados a defender los derechos humanos en el contexto actual. Y nosotros hemos estado más bien enfocados en trabajar con el rescate de la memoria, ¿cierto? Con, con difundir y no olvidar los eventos traumáticos que tristemente caracterizaron nuestra sociedad y que además son bastante comunes a la experiencia sudamericana, al menos de los últimos 40, 50 años. Eh, hemos lanzado eh, en particular un concurso, no, no era un concurso, lo uno un poco una campaña sobre espacios de memoria, lugares y espacios de memoria. Eh, un, era una, una instancia para invitar a la gente a tomar fotografías, ¿cierto?, y poder luego identificar y que esas fotografías eh, nos ayudaran a crear nuevos artículos para Wikipedia. Eh, y eso también es una, una iniciativa que, que hemos desarrollado desde hace tres años. Eh, hemos, también, nos hemos, hemos también vinculado de alguna forma con el proyecto Wiki Derechos Humanos que eh, lidera Wikimedia Argentina. La verdad es que es un tema que es bastante cercano e importante para, para nosotros como capítulo, pero también para nuestra comunidad, entendiendo lo urgente que es eh, seguir levantando eh, las banderas, por así decirlo, con respecto a los derechos humanos, a la importancia de educarnos constantemente en qué es lo que significan los derechos humanos y los, el concepto, porque no es, no es algo que siempre se entiende. Eh, y por supuesto la importancia también de traer al presente los eventos traumáticos de nuestro pasado, por supuesto para que no se vuelvan a repetir. Así que en eso es lo que estamos trabajando, eh, Luisima. Perfecto, Pita, gracias. Eh, sí, totalmente, yo creo que, que, que esta idea que compartiste, el rescate de la memoria, está muy vinculado con, con, bueno, con el contexto de la campaña que estamos proponiendo desde, de, de, desde este trabajo conjunto de resignificar memorias en territorios digitales. Y creo que en este punto, eh, el colega que nos acompaña hoy, que es Ariel Rap por parte de, del Parque La Memoria, Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, eh, puede compartirnos también cómo de desde el parque, una, un, un espacio un emblemático en lo que implica eh, hacer memoria constantemente, acompaña estos procesos de trabajar con los derechos humanos desde sus diferentes programas también y, y desde el contexto específico de, de propuestas artísticas y educativas que llevan adelante. Así que, Ariel, te paso la palabra para que nos, con, nos compartas. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y a todas? Eh, bueno, eh, soy Ariel, soy parte del equipo de educación del Parque de la Memoria. Eh, el parque es un, es un lugar de oficio, un parque público que se encuentra eh, la, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y eh, está, digamos, en su centro, digamos, en su corazón, contiene el monumento, un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, es un monumento que dentro de sus estelas contiene los nombres de eh, las víctimas eh, del terrorismo de Estado desaparecidas eh, y asesinadas en la última dictadura militar. Eh, la última dictadura militar pero también tomando al terrorismo de Estado como un proceso que se inició eh, antes eh, con las diferentes, digamos, persecuciones por razones políticas que lleva adelante el Estado eh, en los diferentes años y que culminó con, eh, digamos, con el proceso que se llevó adelante en la dictadura militar. Dentro de, digamos, el parque tiene un, fue pensado a través de eh, un programa de arte público, es decir, no solo contiene el monumento a las víctimas del terreno de Estado, sino que también contiene un conjunto escultórico, ¿sí? de, que participaron artistas de diferentes partes del mundo, donde se vincula la memoria, el arte y los derechos humanos, para que los y las visitantes que eh, vengan al parque puedan eh, reflexionar a través, digamos, de, la propuestas, de las propuestas artísticas, de las esculturas, eh, sobre la memoria, sobre lo que sucedió en la última dictadura militar y diferentes aspectos que eh, a través del arte se pueda abrir ¿no? a diferentes eh, reflexiones. También tiene, bueno, está ubicado al lado del río de la Plata, ¿sí?, y no es casual que sea allí, ya que en la Argentina, digamos, una de las formas eh, de desaparecer ¿sí? a las personas fue arrojándolas al río de la Plata a través de lo que conocemos como los vuelos de la muerte. El parque se instala la, al lado del río eh, por una cuestión de, digamos, de, de memoria y de recordar a todas esas víctimas y el río adquiere un significado y una relación con el parque, es decir, todo el parque está relacionado, eh, eh, entrecruzado, con el Río de la Plata. También el parque contiene una sala que se llama la Sala Pais, que es una sala de... Que se llama Pais por presentes, ahora y siempre, que es un lema que eh, utilizan los organismos de derechos humanos en nuestro país en, lo, en el pedido de justicia, ¿sí? de memoria, de verdad, y que eh, en esa sala hay exposiciones artísticas que van cambiando, eh, que van también tiene que ver con las intenciones de los artistas y las relaciones y las propuestas que se van dando a través del arte, lo que la sala también lleva a, eh, a reflexionar y a pensar a, a los visitantes. Son todas eh, propuestas, digamos, que son públicas y gratuitas, es decir, que eh, puede acceder cualquier persona eh, sin tener que pagar ni abonar nada. Por otro lado, eh, contiene un programa educativo. Ese programa educativo, del cual yo soy parte de, de ese equipo, consiste en recibir a las escuelas, ¿sí? a escuelas primarias, secundarias y ¿sí? diversas instituciones, eh, pueden ser eh, bueno, universidades, sindicales, ¿sí? que vienen a visitar el parque y se hace un recorrido. Eh, y ese recorrido, digamos, también trabajamos temáticas de memoria, de derechos humanos, también dependiendo del nivel, la edad de los y las visitantes, eh, y que eh, justamente... Eh, el parque hacer, al ser una propuesta eso, que vincula el arte, los derechos humanos, es muy abierta y lo que tiene también es que eh, hay una intervención y un, digamos como un, una posición en el espacio público, el parque está pensado como un parque que pueda ser visitado para eh, digamos, para, para recorrerlo, para pasar el día hay muchos visitantes que su intención quizás no es venir a ver el monumento o a recorrer, pero sin embargo cuando llegan ahí se encuentran con eso y hay una interacción muy fuerte, muy importante que tiene que ver con cómo usamos el espacio público en relación a, eh, a estos sucesos a los sucesos que ocurrieron en la última dictadura y cómo el espacio público también abona a la construcción de la memoria eh, en diferentes, diferentes ámbitos. Por eso, las patas artísticas y educativas son eh, dos patas fundamentales del proyecto de, del Parque de la Memoria. Buenísimo, Ari, muchas gracias. Eh, sí, exacto, yo creo que en este punto lo que planteas Ariel, tiene mucha relación con lo que comentaba Cristina y con lo que también comentaba Patricia en relación a, a, al rol de los, de, los, de los espacios públicos, al rol de los sitios de memoria, como es el caso de, del Museo de la Memoria que comentaba Patricia en, en tanto colaborador principal de muchas actividades y bueno y el parque en tanto eh, aliado con, de Wikimedia Argentina para allá adelante varias experiencias de trabajo que implican eh, habitar territorios físicos eh, públicos. Eh, desde experiencias que también aportan a resignificar esas memorias en territorios digitales. Así que creo que, que ahí hay un puente súper interesante de, del ejercicio de promover y proteger los derechos humanos en la actualidad. Eh, para cerrar esta primera ronda, voy a pasarle la palabra a Pilar, que también se va a presentar y nos va a contar cómo desde la organización, desde Wikimedia Colombia, que ella hoy representa, trabajan estas temáticas de derechos humanos. Pilar, te paso la palabra. Vale, pues muchas gracias Vicina Tenía mucho miedo de no poder eh, lograr la conexión eh, porque no estoy en Bogotá ahorita, de hecho estoy en, en territorio, estoy en, en Ocaña, en el Norte de Santander, que es un territorio en Colombia que también ha sido muy atravesado eh, por diferentes luchas, entonces pues me parece muy, eh, muy bonito poder estar acá, desde, desde acá, con todos ustedes. Eh, pues yo hoy estoy representando a Wikimedia Colombia, yo usualmente trabajo para otra organización que también trabaja temas de, de derechos humanos, carisma. pero eh, pues yo me vinculé a, Wikipedia, a desde desde hace varios años y desde, yo creo que desde conocer las experiencias de lo que se había logrado en Chile y se había logrado en Argentina, eh, nosotros dijimos que queríamos que trabajar también los temas de derechos humanos en el país. Eh, entonces empezamos muy lentamente porque pues eh, somos capítulo nuevo, eh, no, no tenemos unos procesos largos consolidados y sin embargo hemos logrado eh, llevar a cabo algunas cuantas alianzas que nos han permitido empezar a trabajar precisamente en los temas de derechos humanos acá. Eh, la idea que, que nosotros tenemos con el trabajo en general en la línea de cultura es poder incluir dos temas eh, grandes gruesos. Uno es la parte eh, de acceso y la otra de acceso a la cultura del conocimiento y la otra es la parte eh, que está vinculada específicamente también con derechos humanos y particularmente la parte de memoria. Eh, ¿Qué hemos logrado hacer en este tiempo? Realmente el, el, el programa lleva este año, o sea, ya como programa metido dentro del de capítulo eh, de Wikimedia y con algunas actividades, hemos logrado muy cercanamente de la mano, en algunos casos con Wikimedia Argentina y con Wikimedia eh, Chile también, eh, empezar algunas de las discusiones, empezar a, a transitar esto. Eh, hemos logrado hacer algunas de las alianzas, una muy clave ha sido pues, la del Museo de Bogotá y entonces esto de poder ver cómo, poder ver cómo, cómo se consolidan, por ejemplo, ahorita procesos y eh, hoy finalmente que salgan los artículos de los que ya supongo que Cristina nos va a hablar a, a profundidad, para, para mí por lo menos y para nosotros es como muy... Un, un motivo de mucho orgullo, o sea, es, es, es ver que Wikimedia eh, como espacio está contribuyendo también para la construcción de, de cultura, para la construcción de memoria, y que como organización podemos aliarnos con otros para eh, estar ahí y para apoyar eh, nuevos procesos que están surgiendo. Evidentemente, desde el ámbito digital este año, como para muchos otros, ha sido un año de muchos retos, y una de las cosas que, que quizás también nos impulsó a meternos muchísimo más fue todo el proceso que hubo en el primer semestre en Colombia alrededor de la protesta. Entonces, algo que pudimos hacer fue crear la etiqueta sobre protestas en Colombia para tener una documentación en imágenes, en videos, sobre lo que estaba sucediendo en el país. y Creo que lograr que Wikimedia Commons, en este caso, fuera como un lugar central de repositorio para lo que estaba sucediendo también. Eh, lo, lo, la, la coloca como un lugar para el ejercicio activo de derechos humanos. Y quizás algo muy chiquito en relación con esto fue que en el momento en el que empezamos a ver que el gobierno colombiano tenía una fuerte presión sobre las organizaciones de derechos humanos y sobre en general las organizaciones que estaban protestando, eh, hubo un, un llamado a la comunidad internacional por parte de organizaciones que acá en el país estábamos eh, tratando de defender el, el derecho a la protesta y Wikimedia por primera vez en muchísimo tiempo eh, dio ese, de, de ese, ese apoyo desde los diferentes capítulos, pero también la Fundación Global. Y creo que eso es viciente, es, es pensar que que también no solamente estamos hablando del ejercicio de derechos humanos dentro de la plataforma, sino cómo la plataforma misma apoya el ejercicio de derechos humanos de nosotros como una organización local y de las organizaciones que están a nuestro alrededor. Entonces creo que, que hay, hay algunas cosas que se han caminado, si bien somos los más chiquitos en esta reunión y que estamos empezando hasta ahora eh, de alguna forma, pero pero a mí me alienta saber que, que este proceso es posible y que, y que vamos para adelante. Gracias, Pilar. súper interesante lo que planteas y lo que traes. De, bueno, también cómo, cómo se articula institucionalmente y desde el movimiento Wikimedia con, con aliados y con aliadas claves en ese proceso, sobre todo en la región, para poder ejercer esta eh, estas propuestas desde la intención de promover y proteger los derechos humanos y estar atentos y atentas en tiempo real a lo que eso implica cuando estamos en territorios como Wikipedia, Wikimedia Commons y los proyectos Wikimedia en general. Eh, en relación a esto y a lo que implica el ejercicio de hacer memoria, eh, me parece importante pasarle la palabra a Patricia y preguntar, pasar a la siguiente ronda de preguntas, eh, para que también nos, nos comparta cómo desde Wikimedia Chile a nivel organización local, pero también teniendo en cuenta el trabajo que Wikimedia Chile hace a nivel regional, definen ustedes el ejercicio de hacer memoria, principalmente en los territorios digitales. Obviamente que siempre vamos a pensar Wikipedia como territorio digital, porque es donde estamos en general, pero desde una perspectiva más amplia, ¿por qué es importante estar elaborando y pensando actividades y articulando con organizaciones para estar presentes en los territorios digitales? ¿Qué dimensión le agrega a esta idea de promover los derechos humanos eh, los territorios digitales en un contexto tan complejo como el que estamos actualmente? Eh, me parece que hay dos elementos importantes a señalar, o sea, probablemente haya más, pero los que se me ocurren ahora. Eh, dos eh, elementos importantes a señalar. Lo primero es el, a ver, la importancia que tiene Internet o los, o los, o los entornos digitales hoy en día, para, sobre todo en un contexto donde otros espacios educativos e informativos han estado cerrados o han presentado eh, dificultades de acceso debido a la pandemia, Internet se está transformando, para quienes tienen acceso a él, en un espacio de educación y de información sumamente relevante. Eh, nosotros sabemos, los que trabajamos en el ecosistema Wikimedia, cómo el año 2020 fue el año en que Wikipedia fue más, consu más veces consultada que nunca. Alcanzó más de mil millones de visitas durante el año. Y es porque las personas tenemos necesidad de informarnos Y eh, un, hoy en día una de las herramientas que muchos tenemos más a la mano es... Eh, el internet, ¿cierto? Y, el, y, y los espacios informativos que se abren y se despliegan a través de eh, las múltiples posibilidades que nos ofrece la red. Eso por un lado. Y por otro lado también, y aquí tiene algo más que ver como con la con, la, con los nuevos lenguajes también que se abren a partir de la utilización de internet es como eh, los entornos digitales nos permiten, y, la, y sobre todo la creatividad de las personas que trabajan y que se mueven en los entornos digitales eh, de poder presentar Informaciones que son complejas, sensibles y a veces no tan simples de transmitir. Decíamos, por ejemplo, bueno, el concepto de derechos humanos, eh, pareciera, nosotros creemos que, que está muy arraigado, pero la verdad es que no, es tan, no está tan arraigado como quisiéramos, tal vez. Te poder utilizar las herramientas digitales, por ejemplo, para presentar esta información de, de maneras diferentes, con lenguaje diferente, eh, cruzando de repente datos e información. Estoy pensando en proyectos. Eh, sumamente interesantes, como uno que se hizo acá en Chile en el contexto de la revuelta social después de octubre de 2019, que es un proyecto que se llama eh, AMA, que es eh, el Archivo de Memoria Audiovisual, donde un equipo de comunicadores eh, empezó a mapear en la ciudad dónde habían ocurrido los, eh, los actos de violencia policial eh, hacia manifestantes de la protesta, en, en, en Santiago en particular, aunque después tengo entendido que se expandió hacia otras ciudades, en qué puntos de la ciudad habían ocurrido esos, esas, se habían perpetuado esas violaciones de derechos humanos y a cruzarlos con información que los mismos manifestantes y las víctimas de esa violencia habían aportado imágenes, radiografías, por ejemplo, de una persona que le habían roto un brazo o una pierna de, o después de un lumazo de, de, un, de un oficial de policía, eh, imágenes que habían tomado otras personas, videos que habían capturado otras personas, todo este lenguaje eh, multimedia para permitirnos a los que estábamos observando o, o viendo esa información, el poder transitar por la ciudad recogiendo estos como pedazos y armando este mosaico de información, una experiencia súper compleja y completa de poder visualizarlo a través de eh, las posibilidades que nos ofrecen los mundos y los entornos digitales. ¿cierto? Yo creo que ese, ese tipo de proyectos son súper interesantes. El mismo Wikimedia, eh, nosotros hemos ido... Eh, a otra escala quizás, eh, no tan, no, no, no, no quizás tan, tan visual como este otro proyecto que yo les cuento, porque bueno, hay también temas de, de propiedad intelectual que, que, que hay que entender en el universo, en el ecosistema Wikimedia es un poco más complejo, pero sí, por ejemplo, mapeando cierta información, eh, subiendo Wikidata, por ejemplo, a la geolocalización de los lugares y los espacios de memoria, que es un trabajo que Wikimedia Chile ha estado haciendo, ha estado tratando de completar en el último tiempo, no es tan simple, porque hay muchos espacios... De memoria y resignificados también de memoria a posteriori que no están en las listas oficiales necesariamente del Museo de la Memoria o del Ministerio de Bienes Nacionales, en el caso chileno, eh, son espacios o, o, o recordatorios de memoria de vocación popular, ¿cierto? Que la gente va poniendo de manera más o menos espontánea, pero ir tratando de retrasar ese, eso, esos lugares, esos espacios, esas significaciones eh, en mapas que se puedan construir. O sea, todo ese trabajo puede tomar carne, por así decirlo, puede, puede, eh, puede cristalizarse a través de las posibilidades que nos ofrecen los entornos digitales. Sin desmerecer el trabajo tradicional, ¿cierto? El archivo, el, el museo, como un espacio físico también, que son los espacios más tradicionales. Pero toda esta otra dimensión yo la encuentro súper fascinante y que nos abre muchas puertas para seguir colaborando en ese sentido. Buenísimo, sí, creo que eh, es muy interesante lo que planteas y cómo se puede articular y a la vez, eh, digamos, ampliar ese trabajo colaborativo entre los territorios digitales y, y, y los espacios físicos, que obviamente son el patrimonio popular, eh, nacional, institucional que, que, que contamos para, para poder... Eh, Transmitir las memorias y los hechos. En este sentido, creo que eh, es interesante traer a Ariel para que nos cuente, desde el Parque La Memoria, eh, un, un espacio que está más vinculado a cómo Patricia estaba eh, describiendo algunos determinados procesos de instituciones que, que, que, que son sitios de memoria, que recuperan, que son espacios para la memoria, como desde el parque eh, consideran importante o, o, o evalúan eh, el, el uso de los territorios digitales para seguir ampliando estas transmisiones de las memorias en, en, en, en, en todos los contextos que habitan. Así que, eh, Ari, te paso la palabra. Bien. Sí, es sumamente interesante, y, y también en estos nuevos contextos que estamos atravesando, eh, donde el parque, o por lo menos desde el área de educación, atravesamos eh, un momento donde tuvimos que eh, llevar, entrar en estos entornos digitales completamente para poder llegar al público que eh, visitaba eh, presencialmente el parque y que, y que no, no podía. Ya igual veníamos trabajando mucho, eh, con Wikimedia y hemos llevado a entornos digitales el tema de las esculturas y fotogra las fotografías y poner también en liberar toda esa información que sirve un montón también para, para poder eh, que el parque eh, ingrese, ¿no? que eh, toda la transmisión de la memoria ingrese en esos entornos y con todo también eh, con la pandemia ingresamos eh, en una producción de cuadernillos digitales Tuvimos que virtualizar nuestras visitas y hemos hecho recorridos virtuales para, para las escuelas. Eh, incluso también hemos, eh, hicimos estos cuadernillos que digitalizamos como propuestas para trabajar en las aulas virtuales que en, ese, en el contexto de la pandemia estaban en las escuelas estaban utilizando mucho y nosotros dijimos, bueno, tenemos que llevar todos estos contenidos que que trabajamos y que lo hacemos presencialmente, llevarlos a, a estos entornos y pensar de qué formas también, ¿no? Entonces, esto incluyó también un poco eh, el uso de diversas informaciones que ya, venían, ya veníamos eh, realizando y que también se fueron construyendo. Utilizamos muchos materiales de muchísimas instituciones, no solo nuestras, para poder crear estos cuadernillos. E incluso también hemos trabajado sobre audiocuentos, sobre los cuentos prohibidos que estuvieron en la dictadura militar en la Argentina, y para poder también llegar a un público eh, de los niñes, ¿no? que también estaban atravesando esta cuestión de la pandemia y de no salir y de, y de poder llevar propuestas también pedagógicas en ese sentido, eh, por lo cual eh, me parece que eh, utilizar los entornos digitales abre muchísimas puertas a diferentes interacciones y es un campo de disputa también. Eso lo vemos mucho en las articulaciones con, con Wikimedia, en los editatorios, por ejemplo, que se han organizado en el parque, en donde también el contenido que circula eh, por, eh, por internet y por la web muchas veces ta eh, también eh, hay, que, hay que crearlo y hay que llevarlo, ¿no? Y tiene que llegar, no solo por subir o poner un cuadernillo, eso va... Eh, va, va a llegar, sino que hay como que crearlo eh, de alguna forma, bueno, militarlo, ¿no? Como llevarlo adelante, poder llegar a las instituciones, llegar a las escuelas, llegar a, a las nuevas generaciones que justamente eh, el proceso de memoria y verdad y justicia en la Argentina eh, fue muy importante y me parece que el rol de los entornos digitales y que muy bien, digamos, eh, se viene trabajando y que, bueno, justamente con Wikimedia en estas producciones, en estos editatones, tiene que ver con fortalecer ese proceso. Porque en Argentina eh, quizás se, se llevaba adelante un avance muy fuerte por la lucha de los derechos humanos en materia educativa, en materia de memoria colectiva, pero hoy estamos en un contexto donde... Eh, es importante defenderlo y mantenerlo. Y eso se hace creando contenidos, contenidos abiertos, contenidos a que puedan llegar a, la, a las diferentes gener digamos, a estas nuevas generaciones, que son generaciones que habitan esos entornos, ¿no? que no se pierda lo presencial, que no se pierda la interacción de poder venir al espacio público, pero también el espacio público eh, tiene que entrar en esos entornos y poder también llegar de alguna forma. Eh, y bueno, eso también nos enseñó un poco todo este contexto también a poder generar ese tipo de propuestas que hoy en día conforman eh, una propuesta más del parque. no Como que ahora en el, eh, justamente incorporamos también toda la cuestión de, eh, de este trabajo en entornos digitales, con las visitas, que llegó también para quedarse como una propuesta más del parque. No como algo que, bueno, no, no había presenciales a virtuales, sino que ahora... Tenemos un montón de ideas, y eso nos permite también llegar a diferentes públicos de diferentes lugares del país eh, y de Latinoamérica. Muchas veces es muy difícil quizás llegar a Buenos Aires para muchas escuelas del país y de alguna forma ya empiezan a conocer el parque, y a conocer el proyecto y la propuesta de un lugar que contiene un monumento que es el único lugar del país que contiene un monumento con todas las víctimas del terrorismo. Hasta. Entonces es algo eh, sumamente interesante y que hay que, hay que disputarlo. Gracias, Ari. En este sentido creo que, que está bueno lo que vos planteás y que se relaciona con lo que Cristina... Eh, comentó al principio, cuando, cuando presentó la propuesta del museo y de la ciudad autoconstruida, eh, y por eso, Cris, te extiendo la palabra para que nos puedas contar estas, eh, digamos, los ejercicios que desde, desde sus espacios eh, empiezan a, a articular para, para poder habitar esos entornos digitales y, y, y de qué manera ustedes consideran que es importante habitarlos para pro, poder promover estos debates del presente eh, desde los espacios físicos y habitando estos entornos digitales. Así que te paso, Cris, la palabra. Quería retomar algo que, mencionó, que mencionaron Patricia y Pilar eh, sobre este asunto de lo invaluable que se ha convertido acceder a imágenes ciudadanas en, en momentos muy álgidos, como los que vivimos en Colombia eh, a partir de mayo, y en adelante y hemos visto ahora cómo por ejemplo ciertos medios de comunicación u organizaciones han recogido todos estos elementos para por ejemplo probar que un manifestante fue asesinado ¿no? entonces eh, a mí eso me parece muy interesante como como este esfuerzo colectivo de resistencia y de denuncia y, y bueno desde el museo pues aportamos un pequeño granito de arena eh, en aquel momento eh, que fue el proyecto o la campaña de Imágenes en Manifestación, eh, que además durante el paro, pues muchos museos se vieron confrontados a esta pregunta de ¿y qué posición tomo? ¿Debo callar porque soy un museo eh, de la nación, dependo del gobierno? ¿O soy un museo cuya junta eh, se va a molestar si hablo de derechos humanos? Y lo digo así porque todas estas son situaciones que vimos acá en Colombia. En nuestro caso, eh, afortunadamente, digamos, contamos con, con, con un entorno donde justamente estos asuntos son, son primordiales decirlos, enunciarlos y ponerlos en el espacio público, así sea como una forma de solidaridad, que era algo que alguien me decía. Yo, yo miraba la campaña y decía, bueno, estos son como los límites, ya les voy a contar de qué se trata. Y otra persona me decía, pero de pronto para la gente que está en la calle y la gente que está protestando... Ver que un museo eh, de alguna manera está acompañando esas acciones es algo que implica empatía y solidaridad. Entonces, eh, la campaña um, partía de, de algo que es, que, que digamos es, es, es incuestionable y es que um, por lo menos durante el siglo XX hasta nuestros días, la gente ha salido a la calle a manifestar un descontento. Es un hecho histórico. Entonces, después de décadas de que los colombianos y en todas partes del mundo hacemos esto, la gente todavía se pregunta, pero ¿cómo así que salieron a las calles? ¿Por qué se están manifestando? ¡Qué horror! Eh, y pues el derecho a manifestarse es un derecho, ¿no? Eso, pues, eso para mí era algo como bastante lógico. Entonces, lo, lo que propusimos, y esto le, le añade como un ingrediente adicional de, de otro tema que, que apenas hemos, hemos tocado un poco, que es el asunto de las colecciones de los museos, eh, y es que no, nosotros estamos en, en un contexto particular, porque el Museo Bogotá tiene una colección unas, sí, unas colecciones de fotografía bastante amplias, sobre las cuales sabemos muy poco, eh, pero encontramos algunas imágenes de esas protestas del siglo XX, y junto con otras imágenes a las cuales pudimos acceder de 2019 y 2021, le propusimos a una serie de personas hacer una lectura sobre esas imágenes. Entonces aquí introduzco otra cosa, uno es ese, ese acceso, que es algo de lo que venimos hablando, ¿no? Como eh, y eso en los museos es un tema bastante complejo por los derechohabientes y quién tiene los derechos sobre la imagen, y bueno. Eh, pero una cosa es eso, es como también, no solamente tenemos un derecho al presente, sino un derecho al pasado. Eh, y eh, en esa lectura o esa relectura fue muy interesante porque fue desde la experiencia de personas muy disímiles. Eh, desde, no sé, una cantautora hasta una, un escritor, un filósofo, una curadora, lo que sea. Eh, y aquí surgió algo que también empezamos a explorar um, desde Bogotá y es a nosotros, digamos, no, no nos interesa con todo, todo este asunto de pandemias y cuarentenas y todo eso, no nos interesaba tanto como acumular imágenes por el hecho de acumular, sino cómo de pronto podemos producir lo que sería el equivalente a una crónica, que es cuando esa, ese interlocutor del museo eh, produce esa lectura, propone una, in, una interpretación, ¿sí? entonces no solamente el objeto de alguna forma como fuera de su contexto, que es lo que solemos coleccionar en los museos, sino es también algo que tiene una subjetividad desde quien está proponiendo esa lectura de imágenes. Entonces nos imaginábamos, por ejemplo en el caso de COVID o en el caso de protesta, cómo estas imágenes digitales, que podríamos pensarlas también como una forma de colección, eh, son, logran comprender interpretaciones sobre el presente y sobre el pasado no solamente esa imagen pristina de los manifestantes en la calle lo cual está muy bien las necesitamos y por los propósitos que hemos abordado acá porque en algún momento además pueden volverse a esta evidencia no eh, pero también la insuficiencia de eso frente a la cantidad masiva de información que encontramos que no es suficiente ya la información sino qué podemos hacer con ella entonces ya para, digamos, como para recapitular, está este asunto del acceso a las colecciones, eh, a esas imágenes del pasado y cómo las leemos desde el presente, la invitación a hacer con esas imágenes, no solamente a verlas, sino a cuestionarlas, a interpretarlas, a leerlas desde el presente, y a partir de, digamos, de estas nuevas lecturas, generar, otras formas de relacionarnos con audiencias, visitantes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me parece interesante de todo esto es como esa ida y vuelta y, un, y también un cuestionamiento que se nos devuelve, ¿no? En el sentido de, de ser en parte también un museo tradicional que debe resguardar eh, una colección, pero que al mismo tiempo encuentra oportunidades de hacer otras cosas con estos objetos del pasado. Bien, buenísimo, Cris. Sí, resignificar todos los territorios y, y, y el rol que tenemos en, en ese proceso me parece muy necesario y, y cada vez más urgente. Eh, bueno, Pili, te voy a pasar la palabra a vos para que puedas contarnos también, digamos, desde Wikimedia Colombia y desde la experiencia que, que ustedes tienen, eh, bueno, en, en todo lo que aconteció en Colombia en este último tiempo, en el que también el capítulo se fue fortaleciendo como, como propuesta y también como experiencia para visibilizar en territorios digitales, Digamos, ¿qué consideran ustedes que, que, que es importante tener en cuenta a la hora de pensar la protección de los derechos humanos en los territorios digitales? Y te agrego, como para ya dar inicio a la última ronda de preguntas, que la vas a iniciar vos también respondiendo, eh, ¿qué rol tienen los proyectos Wikimedia? A través de los ejemplos que ya vinieron desarrollando ustedes, ¿por qué consideran que es importante, eh, desde los proyectos Wikimedia, llevar a cabo estas experiencias? Y, y, ¿Y qué desafíos consideras que, que hay que tener en cuenta al momento de pensar estas propuestas? Así que te dejo el mic. Gracias, Cristina. Eh, pues uno, creo que algunas de las experiencias las, las comenté, o sea, por ejemplo, lo que hicimos documentando las imágenes de la protesta y creando la categoría de Wikimedia, ahorita le doy una rápida mirada y tiene como 300 y punta de, de imágenes, de este tiempo de protesta en diferentes ciudades. De hecho, la más importante es Cali, y eso también me alegra mucho o sea, salirnos del centralismo de Bogotá. Eh, pero, precisamente, creo que ese es un buen ejemplo para pensarnos en, en cuáles son algunas, tanto de los retos, pero también de las, de las posibilidades y, y de cosas que aprendimos durante este año porque particularmente para pensarnos la necesidad de, de documentar protesta también en el entorno de Wikimedia, eh, fue un reto pensarnos que uno sí se podía hacer, o sea, habían otras páginas y habían otras experiencias previas que nos decían si se puede crear este tipo de categorías, si se pueden subir imágenes acá. Eh, dos, es todo un reto el tema, por ejemplo, de, de derecho de autor, que era algo que ya mencionaba Cristina. En el caso de estas imágenes, pues claro, son imágenes de lo que está aconteciendo en el momento y muchas son eh, efectivamente dadas por las mismas personas que las están tomando, pero a veces eh, no, no faltan los casos en donde se toman imágenes que son emblemáticas, que han tomado otros para subirlas y entonces pues está todo este problema de pues, no puedes hacer algo eh, con una imagen si no tienen los permisos. Entonces también nos vimos terminando de hablarnos sobre temas del derecho a la protesta pero también esto se mezcla con la necesidad del derecho a autor o con el, la posibilidad por ejemplo de eh, tomar imágenes sobre abusos de la fuerza pública y que eso también hace parte por ejemplo de, de las posibilidades que hay genuinas en, en la protesta. Yo creo que nos enfrentamos con, con varios retos, hay algunos que posiblemente van a empezar, a, que vamos a empezar a ver desde ahora, entonces ahí eh, esta semana nos eh, hemos enterado muy mal de una serie de judicializaciones de personas que han estado grabando eh, videos sobre la protesta hace unos meses y hasta ahora pues están llegando las autoridades a armar eh, procesos en contra de algunos de ellos, no sabemos cuál va a ser afectación yo en este momento no tengo ni idea si eso va a tocar también por ejemplo los contenidos que hayan en, en wikimedia yo esperaría que no pero no se sabe y, y creo que esto va a empezar a plantear retos de, de qué tan de qué no, no de qué tan abierto queremos que sea el espacio porque sí queremos que lo sea sino también de, de cómo entra también en en no sé, a, a jugarse dentro de un escenario político y social que es bastante complejo. Y es una discusión que afecta enormemente el, la forma como vamos a hacer el ejercicio de derechos humanos y creo que es una discusión que se viene porque es lo que está empezando a suceder y todavía pues, tenemos varios meses eh, al frente de, eh, de, de pues, en el caso colombiano, de un gobierno que no ha sido muy garante del ejercicio de derechos humanos desafortunadamente y cómo esto esta también esta ausencia de garantías se ha ido trasladando a, eh, también al, al ejercicio de derechos en entornos digitales. Entonces esta es una discusión que es incipiente, es una discusión que ya se está dando en otros lados pero que pues que va a llegar acá muy de la mano de lo que ha estado sucediendo con protestas y que no sabemos de alguna manera cómo se va a insertar también todo lo que ha pasado en el ecosistema de Wikimedia acá. Eh, ¿Por qué digo que eso es un reto? Porque como movimiento casi nunca nos hemos pronunciado políticamente, eh, salvo casos muy contados, y eh, tener que hacerlo para un, una, una cuestión como esta puede que nos plantee una necesidad de hablar el tema mucho más ampliamente y de tomar cierto tipo de posturas. Entonces, creo que eso para mí es un reto que yo veo. Lo otro que yo siento que es eh, una oportunidad que, que vimos y que era muy interesante de, fue ver cómo la gente se apropia de estos espacios. Entonces, ver no solamente cómo los han utilizado, cómo se han generado esta categoría de, de protestas, sino también ver los artículos en relación con las instituciones, con los procesos. Entonces, todo el, el movimiento ahorita con la Comisión de la Verdad, eh, con el museo, con el Museo de la Ciudad Autoconstruida, con, con un montón de experiencias que también están transitando hacia su vida en Wikimedia, eh, que a mí me parece que, que son una oportunidad también para visibilizar, para visibilizar procesos, para eh, dejar constancia y documentar lo que ha estado pasando y pues para nosotros también es una oportunidad supremamente interesante de crecer la comunidad, que es algo que para nosotros siempre ha sido un reto. O sea, en Colombia es difícil a veces apuntarle a procesos comunitarios por un montón de, de, de cuestiones eh, y de alguna manera como que estos acercamientos que hemos tenido a organizaciones de derechos humanos, a eh, personas que quieren contribuir con artículos y con contenidos a Wikipedia y al entorno de Wikimedia, eh, también nos permiten tratar de fortalecer esta comunidad. Que, y yo insisto, este es el capítulo chiquito Y Somos Incipientes, pero estamos haciendo varias cosas. Eh, y creo que, si bien es un reto mantener comunidades y crecer comunidades en, en lugares como nuestros países, también son unas oportunidades extraordinarias las que nos... Bien, Pili, ahí a lo último se te, se, se te cortó, pero entendimos claramente la, la necesidad de, de, de construir comunidades y también ver cómo podemos fortalecer esos procesos en lo local, pero en lo regional, desde la perspectiva de, de trabajar con temáticas tan sensibles como estas y en tiempo real, lo cual muchas veces es un desafío en sí mismo. Eh, bien le voy a pasar la palabra a Ariel porque comentó algo en relación a, a, a los aportes y a, y a, y a los desafíos que, que desde la experiencia del Parque de la Memoria y, y proyectos que hemos realizado en conjunto desde Wikimedia Argentina eh, tienen para los espacios como son el parque, para los sitios que, digamos, que, que están emplazados en un territorio en particular, como bien él decía, el único monumento que existe con el nombre de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿Qué desafíos consideras Ari, que, digamos, en tanto proyectos eh, pueden llegar a, a aportar el trabajo con los proyectos Wikimedia eh, a nivel local y regional, pero desde el parque, desde, el, desde, desde la experiencia tanto del programa de educación como también desde la experiencia de, de un sitio como el parque, generando contenido también en, en, en territorios digitales como Wikimedia, y, y digamos que... ¿Qué consideras vos que, que esos procesos pueden fortalecer eh, desde las experiencias que también ya se desarrollaron y que, y que se pueden seguir desarrollando? Bien, sí. Eh, un poco para, para contar que esta serie de, de cuadernillos que nosotros lo llamamos el parque va a la escuela, eh, me detengo en esto porque me parece que es un lugar donde eh, entra esto de los entornos digitales y de qué, cuáles son los contenidos o eh, Qué es lo que desde Wikimedia se viene trabajando en materia de derechos humanos y que en el parque coincidimos y que llevamos adelante y que articulamos, porque el parque si bien toma un periodo de la historia eh, argentina particular, sí que es el proceso del terrorismo de Estado, eh, tiene como intención la defensa de los derechos humanos y de seguir prom promoviendo eh, promoviéndolos Y justamente las temáticas con las cuales abordamos en los territorios digitales tienen que ver con cuadernillos que van desde trabajar la identidad de género, las diversidades, los pueblos originarios, eh, el derecho a la identidad que llevan adelante la lucha de Saúl en la Plaza de Mayo, pero de ayer y de hoy, qué significa la, la identidad de hoy, eh, la violencia de género, un poco también pensando en algunas cuestiones que salen hoy en día, como la responsabilidad civil en la dictadura militar y los debates actuales, y me parece que ahí es justamente donde, eh, bueno, desde Wiki y, y específicamente más desde Derechos Humanos, es en donde coincidimos que eh, tiene que haber como una reflexión y unos contenidos en esos, entor en esos entornos, y que, que es súper importante y que es necesario, es necesario en la actualidad porque eh, si bien eh, la construcción de la memoria y de los derechos humanos sobre nuestro pasado reciente en la Argentina es muy fuerte y, y tiene una construcción y una historia de lucha eh, que se logró un montón de cuestiones eh, dentro, digamos, de, de que el Estado también sea, sea a cargo de los sitios y que promueva la memoria, eh, hay un campo de disputa social y de nuevas eh, cuestiones emergentes y nuevos, digamos, derechos, digo nuevos porque quizás en la actualidad se, se debate, ¿no? pero no son nuevos, sino que son luchas anteriores, pero que hoy en día están en disputa y que hay que defender y que hay que, bueno, llevarlos a los ámbitos educativos, llevarlos a, eh, a estos entornos y me parece que ahí hay una articulación muy interesante entre... Eh, entre los proyectos que lleva adelante Wikimedia, tanto de eh, poder generar eh, diferentes eh, eh, tipos de, bueno, de información, desde, bueno, desde, desde Wikipedia hasta incluso eh, en imágenes, fotografías, recién lo que estaban comentando eh, las experiencias en los diferentes países, sobre todo lo que sucede actualmente, la protesta social, eh, la, por ejemplo lo que sucede con eh, la violencia institucional, ¿sí? son cuestiones que los espacios de memoria tenemos que, eh, tenemos que poner sobre en el debate y ponerlo en, eh, en, la, en la agenda de debate, en la agenda pública, en, en la educación, entonces es, eh, son cuestiones que son eh, muy importantes de articular y que... Eh, son temáticas que eh, requieren de mucha profundización y de que podamos también tener como esta libertad de, de conocimiento, ¿no? de poder generar un libre acceso a estas temáticas a través de los diferentes recursos que nos brindan la, las tecnologías y, y los entornos digitales. Así que me parece como súper interesante también eh, estas sociedades, estos proyectos que llevamos adelante, como decía antes, de... Eh, desde los editatones hasta la digitalización de, por ejemplo, los espacios del parque, de hacerlos de acceso libre y de poder, digamos, también eh, difundir los materiales que producimos desde el parque, tanto de cuadernillos educativos como eh, de diferentes recursos, son, eh, son diferentes cuestiones que pueden aportar muchísimo al proceso de construcción de memoria colectiva y de defensa de los derechos humanos en la actualidad, que, eh, vuelvo a repetir, son súper necesarios y que eh, tienen que articular muchísimas voces y muchísimas eh, y escuchar también lo, lo que la sociedad está expresando en este momento. Gracias Ari, totalmente de acuerdo. Y en relación a articular muchísimas voces y expresar lo que las sociedades están en, en estos momentos marchando por, luchando por o, o manifestándose, eh, le paso la palabra a Cris porque creo que desde las experiencias que están desarrollando actualmente en el museo y, y, y, y la construcción de, del conocimiento en tiempo real y de forma colaborativa, eh, nos puede aportar y graficar muchísimo cómo aportan estos proyectos Wikimedia en la construcción de, de las memorias en la región y a nivel local, así que Cris te comparto, eh, te doy el espacio para que nos cuentes. Bueno, pues eh, tenemos hoy el, eh, la feliz, eh, digamos, celebración de un artículo sobre el palo del ahorcado y sobre el Museo de la Ciudad Autoconstruida, ya nos pueden encontrar en Wikipedia. Y pues quiero detenerme, digamos, eh, no, voy a, no voy a entrar en profundidad sobre el Museo de la Ciudad Autoconstruida, solamente decir que es, pues, es un proyecto que busca reivindicar y hacer visibles los derechos justamente de personas que viven en, en las márgenes de la ciudad, pero que la ciudad las ha aprovechado históricamente, las personas y su territorio. Entonces, eh, creo que aquí hay, hablábamos ahora de esta relación entre lo presencial, el museo como una experiencia social y, y su territorio digital, y creo que esta es un, una buena experiencia porque lo que se produce en torno al palo del ahorcado, que está tanto, digamos, el, el museo lo que hace es recoger lo que está afuera, ¿no? El palo es eh, efectivamente un árbol, existe, eh, y en torno a ese árbol hay toda una serie de reivindicaciones, de luchas, de activismo, que tienen que ver, por supuesto, con todo lo que ese árbol simboliza, significa, eh, y que recoge muchísimos derechos, el derecho a un medio ambiente sano, a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, pues, está dentro del museo y eh, en la medida en que es algo importante para esas comunidades y, eh, pues, es eh, de alguna forma en esta, en esta alianza un, como un, uno, no, no el primero porque ya habíamos colaborado en en liberación de imágenes eh, a partir de este proyecto del que hablaba anteriormente eh, pero me parece muy interesante esta nueva colaboración de aportar también al acceso al conocimiento porque lo que hablábamos con un colega nuestro eh, me hacía caer en cuenta que eh, sabemos sabemos muy poco sobre esta localidad que se llama ciudad bolívar sobre este sur de la ciudad del cual como les digo se ha desarrollado el resto de la ciudad, es decir, creo que parte del desconocimiento de la estigmatización soporta la explotación que han sufrido históricamente, y eso por supuesto no pasa solamente en nuestras conversaciones, sino pasa en los territorios digitales, ¿no? Entonces, qué importante es también diversificar y hacer que, eh, que, ese, que ese conocimiento, que esas luchas, reivindicaciones y derechos que de pronto no compartimos todos porque los desconocemos, tengan también un lugar en este, digamos, este gran, este gran proyecto. Entonces, pues, invitarles a, a, a conocer esta historia que igual irá cambiando, se irá nutriendo, eh, y creo que es un, es, un, es un reto, digamos, también, como incluso al interior del equipo del museo, eh, ¿no? pensar en, en por qué trabajar, eh, si yo, momento, yo, yo trabajo en un museo porque ten, que tiene que ver mi trabajo aquí con lo que está pasando allá pero indudablemente todo está conectado y si yo no mmm, posibilito que estas historias salgan y, y sean accesibles de distinta manera pues tal vez mis luchas se van a quedar en, en un entorno muy reducido ¿no? entonces me, me parece un buen ejemplo de esto que queremos hacer desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida que es ser una plataforma y hacer este tipo de alianzas y de conexiones, para que esos activismos locales tengan una voz mucho más potente. Gracias, Cris. Sí, claramente es una experiencia que grafica muy bien lo que, lo que, lo que representa ese proceso de construcción desde los, desde los activismos y desde los contextos locales. Para cerrar, le voy a pasar la palabra a Pita. Wikimedia Chile tiene experiencias increíbles de, de construir en tiempo real las memorias colectivas y creo que, que en este sentido pueden compartirnos y cerrar este, este, este pequeño encuentro que hicimos para poner en común y para, de alguna manera, celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos desde las acciones que venimos llevando adelante todos los días de todo, de, del año en relación a promover y protegerlos en territorios digitales y en los espacios que, que están construyendo memoria físicamente también. Así que Pita, te paso la palabra para que nos compartas ¿Por qué es importante o por qué consideramos que los proyectos Wikimedia pueden aportar a procesos de memoria locales y regionales? ¿Y cuáles son los desafíos que seguimos teniendo en relación a, a, a hacerlo posible? Te paso la palabra a Pita. ¿eh? Gracias, Luisina. Sí, efectivamente todos los días es el Día de los Derechos Humanos, ¿cierto? Eh, a pesar de que tenemos unas fechas para conmemorar ese ejercicio y ese esfuerzo que hacemos, pero todos los días deberían ser el Día de los Derechos Humanos. Eh, bueno, desde Wikimedia Chile tenemos hemos trabajado fuertemente eh, por promover la creación eh, de contenidos locales, ¿ya? Es decir, ojalá promover y ayudar y facilitar que los contenidos que tienen que ver con la historia, con la sociedad, con la cultura de Chile, estén lo mejor posible representados en Wikipedia y en Wikimedia en general, entendiendo que el universo Wikimedia es una enorme y una enorme vitrina con una, un potencial de difusión enorme, ¿cierto? Entonces creemos que la diversidad y la complejidad de la cultura chilena ojalá esté lo mejor representada en estos espacios porque nos da esa, esa visibilidad. Pero la cultura chilena, la sociedad chilena también está llena de bemoles y está llena de cosas que están sucediendo todo el tiempo y desde, 2000, desde 2019 en adelante ha sido, eh, un, o, nuestra sociedad ha vivido múltiples procesos muy intensos y muy rápido, muy vertiginosos que lo estamos viviendo ahora mismo también, por ejemplo, en solo una semana tenemos elecciones presidenciales en un escenario muy polarizado, eh, con poca posibilidad de prever realmente cuál va a ser el resultado de, de, de, esa, de esa elección, eh, y nosotros como Wikimedia Chile, frente a ese desafío... Eh, nos, nos pusimos un poco la meta de decir, bueno, ¿cómo podemos facilitar y, y, y promover de que las personas participen de estos espacios de co-creación de contenido, de co-difusión de, de, co de contenidos significativos y relevantes en tiempo real y que sean representativos de lo que, se, lo que estamos viviendo como sociedad? Lo vivimos en 2019, eh, en, en octubre de 2019, motivando a las personas que documentaran y subieran imágenes sobre lo que se llamó el estallido social eh, a Wikimedia como una forma de difundir, pero también de preservar ese contenido. Cuando veíamos que plataformas privadas como Facebook, Twitter, Instagram, bajaban ese contenido, por pues, considerarlo violento, conflictivo, pernicioso, porque era, con era contenido violento <risa> y era contenido fuerte porque, bueno, la... la, la la violencia policial tiende a ser así, ¿cierto? Entonces Wikimedia se, se, se erigía como un espacio de seguridad también para poder compartir ese contenido con todas las políticas positivas que tiene el movimiento Wikimedia, que es por ejemplo el anonimato, es decir, eh, un montón de, de, de prácticas positivas de poder promover que las personas ocuparan estos espacios para... Eh, protegerse también eh, en los en los entornos digitales. Luego vino todo el proceso de, eh, de los acuerdos, cierto de la creación del espacio para votar, si es que íbamos a tener un plebiscito por una nueva constitución, luego el proceso de elegir a esos a eso representantes, y todo eso se fue, ¿por qué lo menciono? Porque todo eso se fue representando también en Wikipedia, y cómo se fueron armando artículos informativos súper relevantes, eh, muy completos, donde nuestra comunidad participa y, y sigue participando de manera bueno, voluntaria y activa, como lo ha hecho desde siempre, eh, para promover esa información. Eh, y, y, y promover también esos espacios informativos, ¿cierto? que las personas puedan tener con conocimiento sobre qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que es una asamblea constituyente o una convención constitu constitucional, como se llama, en Chile. Eh, ¿Cuáles son los derechos constitucionales? ¿Qué es lo que se va, o qué es lo que se está redactando hoy en día? ¿Por qué es importante que esta eh, nueva, esta convención, en nuestro caso además es paritaria, eh, tiene presencia eh, de, de representantes de los pueblos originarios? Es decir, es un proceso súper, súper llamativo, distintivo, eh, muy importante. Eh, entonces, ese, ese proceso, nosotros somos solamente los facilitadores, yo, yo no me, aquí no me... No me no me, no me quiero llevar ninguna eh, distinción en particular, porque la verdad es que lo que nosotros hemos hecho es tratar de impulsar esos procesos y ayudar a quienes quieran participar para que eso se concrete, ¿cierto? Haciendo talleres de difusión, haciendo talleres de... de de edición de Wikipedia, haciendo taller para participar de commons, explicando también cómo se puede ocupar ese contenido. Y solo para cerrar, porque tampoco quiero alargarme mucho eh, y tampoco eclipsar, ¿cierto? Porque creo que todas las experiencias que hemos escuchado acá son súper, súper, súper interesantes. Yo me quedo mucho con el artículo del estallido social, que, bueno, que lo pueden buscar en Wikipedia, que es un artículo súper grande y que además tiene imágenes... Eh, que luego dieron la vuelta al mundo. O sea, cuando, las personas, cuando los medios internacionales estaban siguiendo lo que estaba pasando en Chile, que fue muy llamativo y muy explosivo, ¿cierto? Y muy, eh, ¿cómo se podría decir? De un momento a otro, eh, mucha gente, la frase que se usa mucho en Chile es como no los vimos venir, eh, ocupaban las imágenes de Wikipedia. Ocupaban las imágenes del artículo, ocupaban las imágenes de Wikimedia Commons para ilustrar esto que estaba sucediendo. Y en el mismo artículo uno puede revisar imágenes de otras iniciativas que nosotros como Wikimedia Chile impulsamos, el, el concurso de fotos, los seis meses que cambiaron Chile, eh, reunía muchas de esas imágenes, ¿cierto? Arriba del caballo de quedano que ya no existe, por lo demás, esa estatua se sacó después de la plaza, de la hoy llamada Plaza de Inía, ex Plaza Baquedano, eh, por eh, que la gente se, se seguía subiendo arriba ese caballo y se seguía sacando fotos. Entonces, poder dejar ese registro, que además es un archivo colaborativo, histórico, transparente, que podemos ver todas las personas que han participado en la construcción de esa información, para mí es vital. Y, y creo que representa muy bien la capacidad que tienen los proyectos Wikimedia de construir historia en tiempo real con todos y todas. Así que yo me quedo con eso. Genial. Sí, totalmente. En ese punto, y para cerrar también, porque me parece importante respetar los tiempos que dijimos que íbamos a tener. Eh, creo que esto que decís vos, que se dice mucho, no la vimos venir en un punto, en los proyectos Wikimedia y en las comunidades Wikimedia que estamos constantemente activas en relación a, a, a los aportes que se pueden hacer desde, desde estas plataformas, la vemos venir en un punto y, y podemos hacer uso de estas plataformas, como bien vos decías, Pita, como decía Cristina, Pilar, Ari, y como, conocemos que se desarrollan dentro del movimiento Wikimedia, proyectos que están muy en el tiempo real, porque si bien la comunidad está detrás siempre, también los capítulos y los grupos de usuarios del movimiento Wikimedia están pensando constantemente cómo articular para poder ser parte de ese proceso de visibilizar y amplificar eh, las voces de, de, de, de lo que está aconteciendo en, en, en nuestras actualidades y en los tiempos violentos que vivimos, tal cual vos lo dijiste también, o sea, es, violenta, es violencia lo que sucede, son violaciones a los derechos humanos y en un punto el poder generar espacios para, para, para proteger esos derechos humanos o, o contar la historia y, y dar voces a las diferentes voces eh, es, es un, un, un, un rol muy activo que tenemos desde, desde el movimiento Wikimedia. Les agradecemos a todas, todes y todos los que participaron en, en el panel. Mañana vamos a cerrar esta semana de la campaña de, que venimos llevando a cabo que tiene que ver con resignificar memorias en territorios digitales, que nos queda un taller de edición que vamos a hacer con el Museo Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida para seguir eh, profundizando en, en, los, en los artículos que comentó Cristina que hoy ya se encuentran en Wikipedia y para también seguir formando a todas las personas que quieran en, en lo que implica editar contenido en Wikipedia que hay que tener en cuenta para, para poder ser parte siempre de ese proceso. Les agradezco a, a ustedes por estar, a, a Cris, a Patricia, a Pilar y a Ariel y bueno, nos vamos a seguir encontrando en todos los territorios que compartimos por Suerte de acá en adelante. Gracias a todos, a todas. Chao, chao. Chao, oh, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.